Profundas y peligrosas grietas y falta de asfaltado son algunas de las condiciones que presentan las calles del en ensanche Olimpia en esta ciudad, por lo que moradores en la zona critican que, aunque han denunciado en reiteradas ocasiones la problemática, las autoridades locales han hecho caso omiso. La situación calle que ya estamos cansados de solicitar de que en esto, y los, los gobernantes no ponen. Ningún empeño de ayuda y no se siente mal. Ahora mismo el techo está un poquito, pero cuando llueve, vea, es una cosa, un valle que da pena. Mira, nosotros en el sector Olimpia, ahora estamos pasando más que nunca las vicisitudes del deterioro de la calle de nuestra comunidad. Hace un tiempo, Napa le dio el privilegio a una persona de poner una tubería particular para ellos y vinieron y abrieron una calle, una zanja por en el medio de la calle y la dejaron así. la calle están totalmente intransitable Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.